¿Qué son los chakras? La palabra chakra viene del hindú, que significa rueda de energía circulante, algo así como rueda de fuego. Esto tiene que ver con que los videntes pueden observar a los, nuestros chakras situados en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo energético, como si fueran ruedas o torbellinos de energía que van girando. Entonces, de ahí viene que ese nombre eh, fuera el que se adoptara en la antigüedad. Al trasladarlo aquí a Occidente, en muchos sitios, cursos, libros y profesores, se mantiene ese nombre porque es el que más se ha conocido. Actualmente ya hay la tendencia, por suerte, de, digamos, castellanizar o occidentalizar el nombre. Y en lugar de usar un nombre bonito, por poner un ejemplo, lo que usamos son nombres descriptivos. Descriptivo de, por ejemplo, su función. Entonces, en lugar de chakra, usamos la palabra centro distribuidor de energía porque esto es lo que realmente hacen los chakras los centros distribuyen la energía que nos llega si podemos imaginar una imagen que nos puede ayudar a entenderlo que la luz blanca a través de un prisma se divide en siete colores los siete colores del arco iris pues algo así como la energía que nos llega del alma podemos imaginarla como luz blanca se divide a través de estos chakras en siete colores diferentes, siete chakras, siete colores diferentes. Esto es una analogía, puesto que a nivel energético el color no existe, son simplemente frecuencias, el color tiene que ver con nuestra respuesta cerebral a lo que capta el ojo, a las frecuencias de vibración que tiene una longitud de onda, por ejemplo. Entonces el color en realidad en los chakras no tiene una razón de ser, pero sí que psicológicamente cada color está asociado a una energía y por lo tanto cada centro, cada chakra por, tiene una energía y un color asociados. Básicamente, otra manera de entenderlo muy bien, que suele ser bastante clara, es imaginémonos una casa, un edificio, piso da igual eso, al cual llega la acometida del agua, la acometida general de la ciudad del agua. Suele ser una cañería grande que llega hasta la casa y ahí con cañerías más pequeñas se distribuye a las diferentes habitaciones de la casa. Habrá una cañería que llegará hasta el cuarto de baño y de allí habrá un lugar que será el grifo del lavamanos, otro el grifo del váter, otro el grifo de la ducha, por ejemplo. Eh, otra cañería irá hasta la cocina y habrá un grifo que servirá para lavar los platos, otro que servirá para ir al lavaplatos, por ejemplo, si lo tiene, otros irán a la lavavajillas, etcétera fijaos que el agua es la misma pero va a diferentes sitios y además ejerce diferentes funciones digamos que no es lo mismo usar el agua aunque el resultado sea el mismo como material como energía digamos eh, lavar las manos que tirar el, el váter la cadena del váter o cocinar con agua evidentemente que eh, lavar la ropa la energía es la misma el, la función y el resultado es diferente pues básicamente sería eso. Nosotros tenemos una gran cañería que nos llega hasta el centro corona y aquí se va repartiendo, insisto que es una metáfora, pero nos ayuda a entenderlo, ¿de acuerdo? Eh, nos, eh, se va repartiendo en diversos lugares de nuestro cuerpo y ahí son como grifos que dejan salir la energía que toca en ese sitio. Podríamos imaginarnos, por lo tanto, que tenemos siete grifos en los cuales va saliendo la energía que se necesita en cada uno de los sitios. Por lo tanto, los chakras serían centros distribuidores de energía situados en nuestro cuerpo energético, no en nuestro cuerpo físico. No son órganos que tengamos físicos. El chakra, el centro distribuidor de energía, es energético, por lo tanto. Pero una buena analogía sería entenderlo como grifos que dejan salir más o menos, según es, si están más abiertos o más cerrados, la cantidad de energía que se necesita para funcionar en cada una de las digamos tanto funciones físicas que tenemos, desde la digestión, el pensamiento, la circulación, el motor, el caminar, por ejemplo, o eh, a nivel psicológico como bien ser las emociones, el pensamiento, etcétera. Centros distribuidores de energía. Mejor nombre imposible. <risa> Thank you.